¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos de facultad acá en Humanidades TV. Y en esta oportunidad, fíjese que queremos, eh, tiene mucho sentido esta conversación porque estamos recibiendo una académica que esto es una manera de ponerla eh, de cara a toda la comunidad de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que es un gusto doble el conversar con Camila Gatica doctora eh, en, en Historia, que se incorpora al Departamento de Ciencias Históricas de nuestra facultad, ahora no más, y además presidenta de la Asociación de Historiadores de Chile, ahora no más, hace poquitito que asumió ese cargo. Camila, muy bienvenida, un gusto conversar contigo. Muchas gracias Felipe, gracias por la invitación, eh, feliz de estar conversando, aunque sea por Zoom. Sí, pues ya, ya volveremos a la vida un poquito más. El otro día estuvimos en la facultad, fíjate, y hay gente, hay personas sí. que caminan, sí, sí, se les puede ver. No, <risa> no tocar. son espacios no son espacios deshabitados. <risa> no, no, no, no, hay personas Camila. no las puedes tocar, pero por lo menos las puedes ver y te hablan, y ya, sí. ya, ya es una cosa notable. Eh, Camila, tú eh, te incorporas a la Universidad de Chile, ahora estás completando tu, tu proceso de académico con la Universidad Católica, donde formaste, pero también en el en la University College of London, ahí hiciste tu, tu, tu doctorado. ¿Cómo es este tránsito a, hacia la Universidad de Chile? ¿Qué espera encontrar en esta universidad? Eh, es, es un desafío, o sea, siempre cambiarse de institución es un desafío, eh, porque uno conozca o no a las personas, se tiene que adecuar a toda una serie de nuevos sistemas, uh -huh. pero... Pero las veces que lo he hecho, y no lo he hecho poco en mi vida, eh, ha sido súper eh, interesante los procesos. Uno aprende un montón eh, sobre formas distintas de hacer las cosas, que parece súper como de perogrullo, pero que finalmente va, lo van mejorando a uno, siento yo, en, en, en su forma de pensar, en su forma de, de aproximarse a algunos problemas también. Entonces, en realidad, eh, estoy súper feliz con el cambio a la Universidad de Chile. Eh, en verdad es, es han crecido un sueño son un poco como <risa> como de cabrón <risa> chico pero pero sí es, o sea, es una gran institución estoy muy feliz eh, de que de que hayan querido que me incorporara así que me incorporo con muchas ganas y como de cabeza el, el desafío que puede significar adecuarme al cambio y, y, y contribuir si en realidad eso es lo que me gustaría a mí como poder contribuir a los a, lo, a los procesos particularmente eh, de, de los nuevos procesos que están comenzando en, en el Departamento de Ciencias Históricas. Eso me anima si no, muchísimo. Si nos puedes contar un poquitito de, de eso, Camila, de los cursos que tú vas a tomar, de, de cuáles son a tu juicio los, los procesos que se inician en el Departamento de Ciencias Históricas, cuál, cuál es el aporte que tú quieres poner ahí. Eh, en principio, eh, a mí me, me pidieron que enseñara los cursos de América Contemporánea, que se vendría siendo como las, las Américas, yo en general tomo desde Estados Unidos para abajo, eh, lamentablemente Canadá y están las Américas, pero... pero es, que, es como si no estuvieran en América, como europeo, es una cosa sí, rara. Pero eso, eso yo creo que es un error, yo creo que hay un desconocimiento ahí, eh, y quizás es bueno, un esfuerzo que deberíamos hacer eh, los americanistas por incluirlo un poco eh, pero en general claro cuando cuando enseño América contemporánea me concentro en, en la relación entre Estados Unidos con América Latina y los procesos internos de América Latina eh, pero siempre en, en relación con ellos mismos nunca tratar nunca de entenderlo de manera aislada porque creo que uno pierde mucho eh, al aislarlo en el fondo al verlo solamente de manera nacional así como uno también puede ganar mucho como poniendo la lupa sobre el Estado nación y sobre eh, procesos propios de Argentina, procesos propios de Colombia, eh, al verlos de manera comparativa, al verlos en diálogo el uno con el otro, en verdad uno gana mucho. Eh, entonces eso es algo que he tratado de hacer siempre en, en, en clase, y en principio eso es lo que, eh, lo que, lo que voy a hacer en la, en la facultad, y particularmente en, en el Departamento de Ciencia e Histórica, eh, dedicarme a, más a cosas de eh, Latinoamérica, eh, siglo XX. Bueno. Y, y, y estamos en un momento bastante particular de, Latino, de nuestro de nuestro continente. Yo sé que la historia se mira, digamos, con tiempo, se mira con calma, se deja de cantar y se ven los procesos. Eh, pero los periodistas que somos mucho más apuretes en eso estamos vivi vivimos en los procesos y tratamos de, de ir contándolos entonces, eh, entendiendo de que, de, que, de que es un poco excesivo preguntarlo así, pero ¿cómo estás viendo lo que ocurre hoy en, en esta Latinoamérica, en particular en la relación, como tú decías, con Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es la mirada que tienes del momento que estamos viviendo? Creo que hay, hay, hay varios procesos que es, es, son muy interesantes y dolorosos también. O sea, todo el proceso de migración que hemos visto, eh, no solo desde Venezuela, sino también desde otros países, eh, es, eh, ha, sido, ha sido un poco brutal eh, en el sentido de la manera en cómo se ha manejado en particular en Chile. A, a mí personalmente me parece doloroso, no me gusta el que tienen coches o qué sé yo. Las pocas pertenencias que tienen a un hoguera, eso no es a una imagen que yo quiero de para mi país, digamos. Eh, o sea, para ningún país. Eh, entonces creo que hay un tema que tenemos que ver cómo lo, cómo lo enfrentamos, pero no solamente como país, sino que como región. En el fondo el problema de la migración es una cosa que está afectando a toda la región latinoamericana hace tiempo, ya sea para el norte o para el sur. El, este giro que se ha dado en los últimos años, esa migración hacia el sur, hacia Chile, por ejemplo, y Argentina, Argentina hace rato, por ejemplo, que está recibiendo eh, muchísimos peruanos. Eh, uh -huh. eh, eh, creo, que es, eh, creo que es un fenómeno, no del todo nuevo, pero sí que se ha visto de manera mucho más marcada en los últimos años, y que es súper interesante porque estamos acostumbrados a pensarlo para el otro lado, eh, como claro. del sur al norte, y no necesariamente es así. Eh, en, a mí, o sea, en mis años en Londres, eh, me tocó ver muchísimo eh, migración, por ejemplo, de Ecuador y Colombia a España, y de España con la recesión se fueron a Londres, y me tocó ver a comunidades, empezando de cero, sin el idioma, eh, y trabajar con esas comunidades también como traductora y como intérprete, porque en el fondo tenían, es un problema el idioma. Eh, sí, y puede. se ve, en el caso chileno, se ve con la <tose> chilena. Y es esa, esa falta de empatía de, hacia una comunidad que está tratando de insertarse, que, que no está aquí. La migración no es siempre porque uno quiere, y yo creo que eso es algo que se nos olvida. Y más bien casi nunca es porque uno quiere, ¿no? Lo, eh, la excepción es el que migra por el Dios. gusto de ir a... a bueno, pero, pero son casos excepcionales, tú vas a hacer tu beca, tú vas a estudiar... Dios. Con, y, con, y con un destino de retorno relativamente claro, eh, mm. pero el migrante que parte como a salvarse la vida eh, o, o a encontrar la vida... Eh, es un último es un... acto de, de, de, de, de intento por salir adelante, entonces me parece que como, como seres humanos deberíamos tener un poquito más de empatía y solidaridad. Eh... Camila... Eh, tú estás haciendo tu, tu, no sé cómo se dice, el postdoctorado, eh, no sé, es tesis, ese eh, trabajo, ¿cómo se le llama? El... Eh, una investigación. Investigación eh, de postdoctorado. Exactamente. Y no, hay, no hay un grado asociado a, a nada. <risa> no Tiene que pero... terminar, no lo notable es en cine y es el internacionalismo cultural el cine y la educación y estás mirando como un periodo bien concreto de la influencia del cine en la educación en países latinoamericanos, en México si no me equivoco, bueno, y en nuestro país por supuesto este interés por, a mí me encanta el cine también, pero no sé, a lo mejor una perspectiva distinta, en ese, ese interés de dónde nace y cómo es esa investigación eh, Siempre me gustó o sea, era súper tevita de chicas, <ríe> súper triste. Yo creo que eh, mis papás no tienen ni idea la cantidad de tele que la cantidad de televisión que <ríe> veía. En esa época no se restringía, pero. No, yo si re, o sea, tenía restricciones, lo que pasa es que no las seguía, ¿no? <ríe> eh, y yo creo que quedé como. De alguna forma, eso marcó en fondo mi infancia y mi adolescencia y, y, y, y un poquito una obsesión que tengo con los, con los medios de masa y en particular con el cine y las. las, las eh, posibilidades que da el cine como herramienta y como artefacto también para entender la sociedad. Uh -huh. eh, y eso fue algo que me empecé a interesar ya en el pregrado. Eh, y de poco me fui metiendo en temas, más, más que de producción de cine, producción cinematográfica, qué, qué películas se hacen, cómo se hacen, me interesa más cuál es la relación de las audiencias con esas películas. Perfecto. Eh, entonces de ahí, por ejemplo, sale mi... mi eh, la, la tesis de Magister, que es sobre cómo se reflexionó y se apropió también los temas del cine western, eh, los cowboys en el fondo, en la sociedad chilena, eh, después en el doctorado trabajé la práctica de ir cine como una práctica moderna, tratando de entenderla dentro de una construcción de como prácticas y querer ser moderno, eh, y ahora el, el postdoc, la idea era trabajar en particular con una organización internacional en particular, que es, es el eh, Instituto Internacional de Cine Educativo, que era un instituto que surge desde la Sociedad de Naciones, que es como la pre-ONU, para aquellos uh -huh. que no sepan, eh, y que eh, va a tener ciertos, eh, ciertas directrices internacionales, por ser parte de la Sociedad de Naciones, eh, y a mí lo que me interesaba ver era cómo... En América Latina, en distintos países que van o no a ser parte de la sociedad de naciones, pero que sí van a ser invitados a participar del Instituto Internacional de Cine Educativo, van a generar sus propios proyectos de cine educativo. Entonces, por eso tomo México y Argentina, porque son industrias cinematográficas en, el, en la región que son súper potentes. Muy potentes. Eh, y Chile, porque en el fondo eh, me interesa siempre ese aspecto, ese aspecto comparativo, porque Chile efectivamente va a generar un instituto de cine educativo, que va a depender eventualmente eh, de la Universidad de Chile. Mira, estamos hablando de, bueno, todos sabemos, las Naciones Unidas se fundan o, o se, se concretan después de la Segunda Guerra Mundial, y tu investigación parte por el año 38, si no me equivoco más o menos. No sé, Antes el, el 27 o el 28, por, ahí, no ah, no yeah. por Porque... No, es que me, me dio la impresión de haber visto en alguna antecedente que era, o termina el 38 a la vez? Termina el 38, en el ah, fondo, termina es. cuando, porque la, la, el, el, el financiamiento para, para el Instituto de Cine el Instituto Internacional de Cine Educativo salía de, eh, de la Italia fascista ya, <ríe> es súper sí. interesante salía en el fondo sí. Mussolini y compañía eh, y cuando eh, cuando Italia invade Etiopía uh -huh. si pues, eh, sí, lo, lo, lo echan de la, Liga, o sea, de la sociedad de la naciones entonces ya no hay más plata y se acabó traba. la plata mira, mira la y, y qué pasó con, esa, con ese cine educativo en Chile, porque como muchas cosas en nuestro país se inician se inauguran y muchas veces después se pierden en, en, entre los cajones y el tiempo bueno aquí es cuando la pandemia a mí me jugó una mala pasada Sí, hay, hay un montón de películas que se hicieron, muchas de esas tienen que ver con eh, mostrar Chile, mostrar Santiago. Eh, uh -huh. Yo tenía una teoría en particular que todavía no puedo probar eh, o explorar debidamente, porque los archivos han estado cerrados, eh, uh -huh. que creo que se hicieron muchas películas científicas, eh, porque una de las una de las eh, prohibiciones, o una de, lo, de, la, de las calificaciones de censura que existía por, por esos años, cuando, por fines de los 20 y 30, era eh, películas científicas, que se podían ver bajo determinadas condiciones. Eh, entonces, creo que circularon muchas películas científicas. Si eso era parte de lo que circulaba como parte del de, de Instituto Cine Educativo, eso para mí todavía no lo dilucía. Lo que sí sé es que muchas de las películas científicas que sí circularon por muchos países de América Latina, no solamente por los tres de los que yo me enfoco, venían de catálogos de Estados Unidos. Entonces ah, ahí, yo también, mi sueño era ir a Estados Unidos. <risa> y, eh, pero no, esto fue, todo, pero, fue todo cortado por la pandemia. ¿Algún pero día... bueno, no, queda poco, ya, ya, ya podrá hacer. Oye, pero ¿y el Instituto de Cine Educativo existe todavía? O cuándo, ¿Cuándo dejó de...? de o murió así lentamente como muchas de nuestras instituciones. Eso lo tengo menos claro, porque en el fondo a mí lo que, lo que me interesaba era, era como qué pasa hasta que se acaba en el fondo la relación con el organismo internacional. Eh, pero tengo la impresión de que duró varios años. Eh, y bueno, después se hizo mucho, mucha teleeducativa, como que, o sea, teleeduc, eh, mm -hmm. la competencia. Eh, sí. No, pero... <ríe> Eh, que si Teleeduca y Teleeducativa, y ahora yo creo que hay una vuelta, me he dado cuenta, al repensar la tele y repensar el contenido, eh, particularmente televisivo, para niños y que no sea solamente monitos, por ejemplo. Eh, claro. Y eso me parece súper interesante, tenemos esa vuelta a las posibilidades de lo, de lo audiovisual también, y el rol de lo audiovisual, lo que puede tener el audiovisual en la educación. Camila, destinemos unos minutitos a la, a la asociación de historiadores que, que tú presides, hace un, un tiempo breve que está a cargo de eso, pero que una, es una asociación relativamente nueva, fundada en el 2016, uh -huh. y que tiene como finalidad, según lo que leí, eh, difundir, difundir la enseñanza de la historia, ponerlo más so, so, sobre, la, sobre la mesa, que se conozca un poco más. ¿Cómo, cómo va esa, esa institución? Eh, bueno... Como bien dijiste tú, eh, la, la directiva nueva comenzó hace, hace muy poquito, hace apenas un mes, un poquito más de un mes, eh, y efectivamente ese es el tipo de, de, de, de cosas que busca hacer la, la asociación. Eh, ojalá generar actividades en donde que no sean solamente para, para el gremio, digamos, para los historiadores y historiadoras, sino también poder acercarla... Eh, y como transformarlo en una actividad un poco más pública. Eh, creo que si algo ha demostrado los libros de, de Jorge Baradita es que hay un interés por la historia eh, dentro del público lector, eh, hay un interés por aprender más, por saber más, y creo que tenemos un rol que jugar eh, desde nuestra disciplina, que, que en el fondo es importante que lo llenemos. Eh, y en eso la, la, la asociación creo que puede jugar un rol súper relevante, eh, pero claro, como dices, esto es una asociación nueva, entre medio han habido ciertos eh, impases con el Ministerio de Educación y ciertas directrices que ha tomado el Ministerio de Educación, en los cuales eh, la asociación y miembros de la asociación han tratado de, de tener algún tipo de, de diálogo para, para, en el fondo, Uh -huh. Que no sé se acorten horas, que, que sí yo que la historia sigue teniendo una presencia en las aulas escolares. Camila, a lo mejor es un error, pero me da la sensación de que esta asociación de alguna forma quiere acercar la historia que, que muchas veces, y si uno piensa en la Asociación Chilena de la Historia y Geografía y la revista de la Historia y Geografía, que es muy académica, muy de nicho, muy para entre académicos y que más bien ustedes lo que quieren hacer es abrir esto a una visión más común y corriente, eh, más abierta a todo el mundo, eh, democratizar de alguna manera el sentido de la historia? Yo te diría que como, como directiva nueva, esto es algo que a nosotros nos gustaría muchísimo. Eh, eh, tenemos una serie de proyectos que apuntan más bien, de hecho, hacia los estudiantes, miembros o no de, de la organización, eh, pero poder acercar más que el conocimiento de cosas tan básicas como becas, como postular al extranjero que muchas veces queda o parece tan difícil que uno no lo hace o se demora, tratar de poner ese conocimiento, pero también como bien dijiste tú, Felipe, como eh, democratizar un poco, eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo. Eh, pero hoy, como te podrás imaginar, cada cada directiva tiene su impronta eh, y siempre. nosotros estamos ahí, estamos eh, teniendo varias reuniones para, para generar los proyectos que nos permitan a, hacer este tipo de, de, de, de difusión más ampliada. Eh, porque, como te decía antes, creo que hay un interés grande por la, por, por la historia. Eh, más ahora, de hecho, a propósito de, de, de, la, de, de la convención, eh, creo que eso renovó con interés no solo por lo constitucional, sino también por la historia. O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos al 18 de octubre? ¿Cómo llegamos al acuerdo del 25 de noviembre? O sea, hay una serie de, de, de puntos claves que hay en los que creo que como historiadores y historiadoras tenemos un lugar, o eh, un espacio de discusión en el que podemos aportar. Camila Gatica, te queremos dar de nuevo la bienvenida a la facultad, eh, que tengas una alegre y fructífera vida en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, en particular en el Departamento de Ciencias Históricas. Un gusto y de nuevo, muy bienvenida. Muchas gracias Felipe, muchas gracias eh, a todos. Eh, cualquier cosa pueden pasar por mi oficina, <ríe> en el departamento. A ver si podemos pasar, porque ya, ya, eso, eso ya sería fantástico, poder pasar de vez en cuando por las oficinas. Muchas gracias, Camila. Chao, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y en cualquier otro momento nos encontramos en estos diálogos de facultad.